Hola, buenos días. Somos los trabajadores de Alhambra Murcia. De nuevo nos convocamos aquí en la Plaza del Carmen para recordarle al señor Cuenca que se comprometió hace cuatro años a modificar las líneas de transporte de la ciudad de Granada. qué este quiere decir esto? Porque hay una <tose> circunstancia no en el transporte de la ciudad de Granada que es ilegal. Lo sabe y lo sigue consiguiendo. Ese proceso debía haber empezado en enero del 2017 no ha sido así. yo un en enorme de trabajo, tengo 15 compañeros que están trabajando en precario y que llevan así más de nueve años, es verdad que 11 compañeros nuestros pasaron a la COVID porque nos aplicaron un ERE, pero el futuro para el resto de los que estaban todavía en Alhambra es incierto ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Y por ello que hoy nos convocamos aquí y que con la ayuda de Marta, pues, llevamos Granada y queremos preguntarle al alcalde ¿Qué? A la empresa, no, ¿Para preguntarle al alcalde? Exactamente, castiga, en el pleno le vamos a preguntar ¿qué o sea, no lo no, lo ¿Por qué no han incumplido los acuerdos mínimos de equiparación no, salarial? No, ni siquiera no, era un compromiso no, de unificación no, sino lo simplemente no, de la equiparación la salarial era lo mínimo que se podía plantear y ni siquiera eso ha cumplido le vamos a preguntar ¿Por qué no han cumplido esos compromisos? ¿Y qué medidas van a adoptar antes de que acabe el mandato? Lo que decimos es muy claro que no se pueden tener condiciones distintas de trabajo, cuando se realiza exactamente el mismo trabajo. Lo que están haciendo además es unificar líneas para irlas pasando poco a poco, pero dejando a los trabajadores en el camino, para evitar dar la solución que realmente es, que es unificar realmente el transporte sin dejarse ningún trabajador atrás. Entonces, eh, es, la solución es muy sencilla, es plantear la unificación de contratos y como mínimo, como mínimo, el acuerdo de equiparación salarial. Eh, lo que ponen de excusa es que el interventor pone, ha puesto algún reparo en algún momento cuando lo han intentado, pero es que este reparo lo puede, puede aprobar el pleno en levantarlo, y eso en ningún momento lo han llevado a pleno. Pueden hacerlo perfectamente en urgencia antes de acabar, antes de acabar el